Disney XD ha llegado a su fin. Recientemente se dio a conocer que la cadena de televisión cerraría sus puertas en Europa e Israel. Y juzgando por el cómo sus redes sociales para Latinoamérica han cambiado abruptamente su nombre a Marvel HQ, diría que sus días aquí también están contados. Esto ha sido interpretado como un enorme fracaso para Disney, como una terrible falta de gestión que los ha llevado a desandar, probando diferentes ideas, cambiando de nombre cada dos por tres, sin acabar encontrando una fórmula que les funcione, básicamente se lo percibe como un fracaso. Pero lo cierto es que esto no podría estar más alejado de la realidad, desde la compra de Fox Kids la repentina desaparición de Jetix hasta nuestros días con este extraño canal llamado Marvel HQ, todo siempre fue parte del plan de Eisenberg, digo, de, de Disney. Primero que todo, un poco de contexto. Antes de ser conocido como Disney XD, el nombre original de este canal era Fox Kids, canal que nació en una asociación entre Fox y Saban Entertainment. El mismo tenía sede en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica e Israel. Saber esto es clave para más adelante, así que presten mucha atención. Fox Kicks tenía una de las mejores barras de programación que podían existir. Sus increíbles series de anime, sus live action, que aunque pocos, eran sumamente buenos. Los míticos Power Rangers y por supuesto sus series de animación nacidas del acuerdo entre Saban y Marvel, Las cuales, de hecho, eran las que mayor audiencia tenían dentro del canal. Teniendo todo eso de su parte, ¿qué podía salir mal? Pues a diferencia de Nickelodeon, quien disfruta torturarse a sí mismo, Fox Kids de hecho no cometió ningún error. Lo que sucedió es que las otras cadenas de televisión comenzaron a tener un auge mucho mayor, siendo que las tres más reconocidas para ese entonces, es decir, Disney, Cartoon Network y Nickelodeon, entraron en sus mejores épocas al mismo tiempo, opacando por completo a Fox Kids en Estados Unidos pero esto solo se dio en Estados Unidos, ya que en Europa, Latinoamérica e Israel el canal seguía gozando de un éxito increíble, siendo Europa el caso más destacable, ya que Fox Kids había logrado expandirse por todo el continente, creando sedes en muchos países y transmitiendo contenido original. Sin embargo, esto no era rentable para Fox, ya que sus principales ingresos debían venir de Estados Unidos, y como no era el caso, decidieron vender. Recordemos que lo que mantenía activas a las otras sedes era la sede principal de Estados Unidos, Esta hacía los contratos, compraba las licencias y distribuía. Las demás sedes eran una especie de unidades de transmisión, solo emitían, no creaban, y si lo hacían, era muy poco, con bajo presupuesto y supervisados por la casa madre. Es aquí donde entra Disney listo para comprar y convertirlo en Jetix. Ahora, aquí es donde surge una duda. ¿Jetix fue un fracaso y por eso lo cambiaron por Disney XD? No, de hecho, a Jetix no le iba nada mal, conservaba mucha de la programación heredada de Fox Kids y aprovecharon toda la expansión que tenían en Europa para comenzar a traer series de animación francesa y hasta crear las suyas propias como el Super Escuadrón Cybermonos Hiperfuerzas YA. El porqué detrás de que se llamase Jetix y no directamente Disney XD es bastante simple. Las transacciones en Estados Unidos suelen demorar mucho tiempo en completarse, por lo que, mientras este tiempo pasaba, Jetix era al mismo tiempo de Disney y de Fox. Estos, recelosos de su marca, no le cambiarían el nombre a Disney XD hasta que la venta se completase años después, de ahí el cambio de nombre. Mientras esto pasaba, buscaron rentabilizar el canal al máximo, sacando del aire todo aquello que representase más inversión que ganancia de ahí que el anime que se transmitía en la cadena desapareciese de pronto conforme las licencias de transmisión iban caducando y en vista del aumento en los precios de las mismas Disney optó por dejar a un lado lo que en su día hizo famoso al canal y concentrarse en todo lo nuevo que llegaría desde Europa añadiendo series que tenían en su desván y que al no saberlo para nosotros resultaban nuevas como tape el Bárbaro ahora Disney X un fracaso y por eso disney ha cambiado el nombre a marvel hq para sorpresa de muchos no a pesar de sus series de terrible presupuesto basadas en la idea de hacer humor a base de que todos se comporten como si les sobrase un cromosoma, y no parecer tener un estándar de calidad muy claro respecto al tipo de series animadas que tenían en la plataforma, esto lo digo principalmente porque en el mismo canal se estrenaron Gravity Falls y Piquel y Maní, series diametralmente opuestas en calidad de animación y escritura, Disney XD de hecho no fue un fracaso, gracias a series como Galaxia Wonder, Gravity Falls y Star vs las Fuerzas del Chipeo, el canal podía rivalizar en rating con Cartoon Network, lo que hasta para mí fue una sorpresa. La razón detrás de esta decisión se la hemos estado revelando de a poco, por lo que los más atentos ya lo tendrían pillado, y para los que no, aquí les va. ¿Recuerdan que dijimos que para Fox Kicks, una de las mejores tajadas de rating venía de hecho de las series de Marvel?, pues esto no ha dejado de ser así, incluso en nuestros tiempos, las series de Marvel son para Disney XD extremadamente rentables, ya que la demografía del canal va desde los 8 a los 15 años y, para este grupo en concreto, las series de Marvel son sumamente atractivas. Adicional a esto, Disney usó con laboratorio Disney XD para probar series que le pudiesen funcionar en el canal principal. De ahí que series como Gravity Falls y Star vs las Fuerzas de Starco pasasen a la cadena madre respectivamente. Y justamente por eso, series como Amphibia y The Old House se estrenaron directamente en Disney Channel, porque ya tenían la fórmula para hacer series que se adecuaran al estilo que se está usando actualmente. Ya saben, mundo abierto, medio isekai, con una historia autoconclusiva, pero con un formato que ahora directamente te recuerde a Disney. Todas las demás series que fallaron simplemente son borradas del catálogo, y para finalizar la jugada, convierten el canal en un referente de lo que más éxito tenía en la misma cadena, es decir, Marvel. Esto le permite a Disney diversificar el contenido y competir desde dos canchas al mismo tiempo, puesto que tienen un canal para transmitir todo lo referente a Marvel, desde series animadas hasta películas, y tienen un estilo nuevo para agregar a la parrilla de su canal principal, generando una doble competencia a su competidor más directo. Cartoon Network, por lo que, sí amigos, Disney no solo no ha fallado, sino que todo era parte de su diabólico plan. Desde borrar todo rastro de la existencia de su competencia y esperar un tiempo prudencial para que su marca no se ligase con marcas ajenas a su imagen, hasta usar eficientemente un canal como el mejor estudio en mercado en vivo y generar en base a eso un modelo de negocios viable y de alto impacto además de mejorar cuantiosamente su propia cadena principal en el proceso. Simplemente no hay palabras para describir lo imponente, meticuloso y terrorífico que puede llegar a ser Disney. Sabemos de sobra que esto no es en absoluto lo que esperaban y créanos, cuando decimos que la sorpresa fue igual para nosotros. Tanto así, que esto nos ha dejado una importante lección de vida que todos deberíamos seguir. Mejor no te metas con Disney. Sin más que decir, yo soy Polaris. Yo soy Dart. Y nos vemos.